Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Irene Quiñones y en esta, en esta grabación pretendo mostrarles cómo realizar tendencias de búsqueda en Google, qué herramientas podemos utilizar. Entonces, ya estoy compartiendo mi pantalla. Voy a minimizar la pantalla del Hangout de Google y voy a hacer una pequeña demostración. Supongamos que quiero encontrar, eh, ¿cómo la, quiero escribir un artículo de recetas, pan blog de recetas. Eh, quiero escribir sobre chocolate, me imagino una torta de chocolate, estoy creando contenido y se me ocurre investigar qué publicaciones hay acerca de ese tema. ¿no? ¿Eh? Y escribo torta de chocolate en el buscador. Y veo que efectivamente hay una gran cantidad de resultados por esa palabra clave. Entonces, veo, me, tengo formato en video, tengo texto, tengo resultados de búsqueda acá en esta sección. ¿verdad? ¿Cómo se hace una torta de chocolate? Una torta de chocolate húmeda, tipo de recetas que son tipos de contenidos que, que Kuhn indexa con facilidad cuando hay este tipo de enumeraciones, recetas. Es un formato muy indexable. Eh, puedo ver mmm, categorías también. ¿eh? Eh, puedo ver mmm, videos, puedo ver artículos que ya están valorados acá. ¿eh? Tienen un valor agregado. Entonces yo voy a construir mi artículo también sobre to torta de chocolate. Y así por encimita yo voy a analizar primero dónde se encuentra mi público objetivo está en venezuela está en españa es toda latinoamérica es un público anglosajón tengo que investigar y en este caso supongamos mi público está en venezuela Entonces yo voy a hacer la investigación en google.com.be o.co.ve. Puedo ¿no? puede hacer una búsqueda por imágenes también pero en este caso me interesa saber qué, personas, qué palabras de texto de titular un artículo. Necesito sugerencias porque yo quiero diferenciar mi artículo de el resto. Entonces me voy a apoyar con una herramienta de Google que se llama Google Trends. ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta herramienta? El objetivo es que me muestre cómo las personas están haciendo búsquedas en Google con esa palabra clave. O con palabras clave similares, tres términos, cuatro términos, por ejemplo. Entonces yo me voy al buscador, escribo Google Trends, ¿eh? ya lo tengo acá, y hago clic o le doy al botón, al icono de la lupa o le doy a la tecla Enter y me va a aparecer estos resultados que tengo en pantalla. La primera opción es Google Trends. Y haciendo clic allí me lleva a esta otra pantalla, que es la herramienta de Google. Decía que para este caso voy a hacer una búsqueda para Venezuela. Entonces me voy aquí a la parte superior derecha de la pantalla y busco el país, Venezuela. Los resultados deben cambiar. Aquí en el centro, perdón, hice clic antes. Aquí en el centro de la pantalla me aparece una cajita de búsqueda. Y ahí voy a colocar mi palabra clave principal, que en este caso es torta de chocolate. Chocolate. Okay. Y hago clic en la búsqueda o doy eh, click, eh, toco la tecla Enter en el teclado. Y me aparece esta otra pantalla con el historial de búsqueda a lo largo del tiempo para ese, esa palabra, ese término clave. ¿Qué es torta de chocolate? ¿Cómo han sido las búsquedas aproximadamente en el último año? Me muestra de forma predeterminada Google 3. Si yo paso el mouse por encima de la gráfica que tengo aquí, veo cómo han variado. Eh, hay bastantes picos. ¿no? Sube, baja las búsquedas. Okay. Me desplazo hacia abajo, veo un mapa del lado izquierdo con el volumen de búsqueda, el interés de búsquedas. Estos valores no son exactos, estos valores son eh, aproximados, no son absolutos, son relativos. Pueden estar un poquito por encima o un poquito por debajo. Va a depender de, eh, del estudio, la actualización que vaya haciendo Google ID de de estos datos. Y, aparte, es una escala que Google te muestra entre 1 y 100 para indicar eh, cómo es esa intención de búsqueda, si es un 100 pues son términos muy buscados, si es 50 es un, con una frecuencia media, si está entre 0 y 20, 30 es una frecuencia muy baja, también me lo sombreé acá el mismo color en eh, distintos tonos, para indicar que donde está más oscuro, más intenso el color, eh, la intención de búsqueda es mayor. Del lado derecho me va a colocar la misma información, pero en forma de lista cada, cada estado y los números que están a un ladito. También puedo hacer una búsqueda por ciudad. ¿eh? Me sale más puntual. Cambia también mi mapa. Ok. Puedo hacer clic en una de esas en uno de esos estados y me va a mostrar información más puntual. Me muestra aquí el, el estado, la ciudad de ese estado pero yo quiero hacer comparaciones ¿Ven? Okay. sigo acá me desplazo hacia abajo y veo temas relacionados y consultas relacionadas es decir las personas que hicieron una búsqueda con la palabra clave torta de chocolate también este, pudieron hacer búsquedas con cómo hacer torta de chocolate con aceite torta de naranja con chocolate receta de torta de chocolate con aceite torta sin huevo y torta de chocolate con aceite, y a un ladito me va a mostrar cómo, cómo han ido creciendo esos porcentajes en relación al pedido anterior, por ejemplo, cómo hacer torta de chocolate con aceite se incrementó en un 300%, la torta sin huevo se incrementó en un 80%, la torta de naranja con chocolate se incrementó un 190%. Entonces, cuando ustedes vean este porcentaje acá y el símbolo por delante, además, significa en qué porcentaje eh, se incrementó esa intención de búsqueda en comparación con el periodo anterior. Y tengo acá también los temas relacionados. ¿no? Las personas que buscaron sobre torta de chocolate, este, también pudieron buscar eh, o exploraron estos temas, harina de arroz, harina Arroz con leche, postre, masa, alimento, churro, comida, majarete. Tenemos Y nos dice también si esos, eh, esos, el uso de esos términos en las búsquedas ha ido aumentando. Si baja, no aparece nada. Si aumenta, sí lo dice. Pero yo necesito hacer comparaciones. Por ejemplo, las personas buscan más por torta de chocolate o por pastel de chocolate. ¿Qué creen ustedes? Hay que tomar en cuenta el comportamiento del usuario. Y aquí vemos la gráfica. A pesar de que hay resultados y se usa la palabra clave, pastel de chocolate, podemos decir que en Venezuela casi ningún usuario va a internet a hacer la búsqueda por pastel de chocolate. Buscan es torta de chocolate. Pero también me gustaría saber cómo es, cómo es el comportamiento de la palabra genérica, torta fíjense cómo es muy utilizada es muy muy utilizada los resultados son superiores ¿eh? miren cómo va cambiando la gráfica ya acá abajo como tengo otros términos me va a mostrar eh, resultados para cada término de forma individual o una comparación entonces vean cómo cambió tanto que me dice acá que comparado con la, eh, los datos que ya me aporta de torta de chocolate y torta ya para pastel de chocolate los datos son tan escasos, pues, que no vale la pena representarlo y por eso dice que la búsqueda no tiene suficientes datos para mostrar. Luego acá, torta, tengo el mapa en amarillo y me dice que las personas que han buscado torta también han hecho consultas sobre torta de CDLAG, torta de vampirina, torta de unicornio para niña, torta de unicornio con merengue o torta de unicornio. Y que estas últimas dos se han incrementado en más de mil ciento. Bueno, cómo va cambiando ahora si yo agrego puedo agregar acá hasta cinco términos si yo agrego solamente la palabra de chocolate vamos a ver cómo es el comportamiento chocolate es mmm, la gráfica que se muestra en colorcito verde Entonces, fíjense torta sigue siendo la palabra más buscada seguido de chocolate y finalmente torta de chocolate torta de chocolate quedó desplazado es decir las personas buscan pero este estas otras estos otros términos este, son más buscados obviamente las consultas van a ser más genéricas no exactamente me van a hablar de una torta de chocolate que es lo que finalmente yo quiero investigar lo que lo que de, sobre la, el tema de mi artículo es cómo hacer una torta de chocolate veamos las consultas relacionadas con la palabra chocolate y nos dice que eh, me encantas más que el chocolate Tú me encantas más que el chocolate, tú me encantas más que el chocolate letra, Galax y tortas de unicornio. Fíjense como acá me muestra el nombre de una marca, ¿verdad? de una marca de chocolate, que es Galax. ¿Puedo practicar, puedo indagar otro tipo de búsqueda? Sí. Puedo eh, tomar si hay algún ingrediente en especial de mi receta, mi artículo. Supongamos que sea sin azúcar. Vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí. Perdón. Eh, Torta de chocolate sin azúcar, por ejemplo. Recuerden que a medida que vamos incrementando los términos dentro de una, dentro de una palabra clave, vamos a ir filtrando porque no me dice un público más específico. Entonces me desplazo hacia abajo. Y busco resultados para torta de chocolate sin azúcar y no hay que mostrar. De repente puedo. Eh, vamos a jugar con las palabras. Con frutas. ¿Verdad? Hay que buscar, hay que indagar un poco cómo es el comportamiento del usuario. Porque vean: quien busca una torta de chocolate sin azúcar, probable que no le ponga azúcar, pero le agregue fruticas confitadas que van a aportar el mismo dulce, por comportamiento de usuario también podemos ver que hay muchas personas que sustituyen el azúcar con la banana, ¿verdad? el tambor, entonces todas esas palabras y ese y ese saber, ese comportamiento lo podemos ir agregando a nuestra búsqueda para entender cómo las personas este, buscan en, el, en Google, torta de chocolate con bananas, todavía no tengo resultados de búsqueda, entonces, según esto, la intención de búsqueda del usuario está orientada a, primero, la parte vincular el chocolate con las emociones. ¿verdad? Cuando voy a analizar, no solamente analizo el porcentaje que me da, si la palabra la puedo utilizar o no, sino qué sentido le estamos dando a todo esto. Y veo que se mezcla el chocolate con las emociones que la, la receta de torta se va a mezclar más con una necesidad de sustituir eh, algunos ingredientes y con eh, sat satisfacer una necesidad de eh, un, un evento por ejemplo como el caso de torta de unicornio para niño con merengue que sabemos que va para una torta de cumpleaños y cuando hablamos de torta de chocolate la palabra completa entonces las personas quieren saber cómo se hace esa torta de chocolate pero igualmente, basado en el comportamiento y en una situación de actualidad, entonces quieren sustituir algunos ingredientes. Puedo pensar que voy a probar de repente con esa opción de torta de chocolate sin aceite. Incluso, si yo investigo un poco más, sé que la torta de chocolate sin aceite se puede hacer en microondas, no necesariamente en el horno. Horno de leche, horno de gas. Pero también se puede hacer en microondas entonces si me voy a google veo que esa palabra clave tiene 11 millones de resultados ¿verdad? torta de chocolate eh, con aceite perdón con lo que sin aceite torta de chocolate con aceite tiene 5 millones 940 mil, eh, resultados y fíjense cómo se van ubicando las palabras clave verdad chocolate aceite Bien, lo vemos y en los títulos no veo casi el, la palabra clave que estoy buscando apenas un resultado acá y está en pinterest entonces fíjense me está indexando es un resultado de pinterest no el resultado de un artículo directo no el resultado dentro de un post aquí me muestra youtube entonces, es algo que yo puedo aprovechar dentro de mi blog, dentro de mi sitio web, dentro de ese espacio en el que yo comparto contenidos. Y así puedo ir investigando qué otras palabras puedo utilizar. Siempre comparo el resultado que me da el buscador con el resultado que me da Google Trend. ¿Me puedo apoyar con otra herramienta? Sí. A mí me encanta mucho usar Sogle. Y Sogle es una herramienta que me va a permitir eh, mirar mirar cómo me está dando un error socle aquí en este caso vamos a volverlo a cargar algo pasó no me está dando un error dice es posible que los atacantes estén intentando robarte información eh, certificado inválido ok, no vamos a utilizar socle en este momento Vamos a utilizar otra herramienta. Mm. Ok, vamos a utilizar word de Public, que me va a dar también el resultado que espero. O me va a permitir también eh, obtener un resultado similar al que espero. ¿Qué, ¿Cuál es en este caso? Eh, otras otras opciones en la forma de redactar mi título otras opciones para, o sugerencias para redactar subtítulos, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, me voy a cerrar esta ventanita, voy a cambiar el idioma y voy a colocar mi palabra clave, la que quiero utilizar. ¿Ven? Torta de chocolate con aceite torta de chocolate con aceite y ustedes resultados y ya se están generando ya les voy a mostrar se están generando me dice acá que hay 135 preguntas a ver sugerencias por ejemplo acá torta de chocolate con aceite con aceite de café con aceite, de licuadora, con aceite de licuadora con aceite sin leche con aceite húmeda con aceite en con agua, con aceite fácil, y ya veo que es un término que me permite este, mejorar también, porque todas las personas buscan recetas lo más sencilla posible. Acá veamos el grado de intensidad, cómo hacer torta de chocolate con aceite, cómo preparar torta de chocolate con aceite, cómo hacer torta de chocolate con aceite y café. Vamos viendo ahí las sugerencias. Luego con una preposición, Cómo hacer torta de chocolate con aceite, cómo este, con torta de chocolate con aceite, otras formas de reescribir ese título, que me puede permitir mejorar también lo, la jerarquización dentro de, de los títulos que van en las jerarquías o en los subtítulos, títulos y subtítulos que van dentro de mi sitio, dentro de mi blog, incluso dentro de mi sitio web, si es un sitio que está dedicado únicamente a la pastelería. Acá tengo más opciones, pongo eh, comparaciones ya. ¿Eh? Y aquí abajo me da otras sugerencias. ¿Eh? Torta de chocolate con aceite y agua. El de, el de, el de me va mostrando eh, en orden alfabético cómo, pues, eh, la, las opciones y yo veo cómo las voy a, a tomar, cómo las voy a usar. También me va a mostrar 20 Me está mostrando 20 términos relacionados. ¿eh? Entonces, esta es una forma de de construir nuestros artículos con las palabras eh, claves optimizadas que funcione. Tenemos muchas otras herramientas que podemos utilizar, pero en este caso el objetivo era mostrarles cómo puedo yo determinar cuáles son las palabras utilizando Google y Trends y lo hice acompañar de answer the Question. Eh, bueno, en este caso ya que Google no me funcionó, pero logré el objetivo, que es mirar otras mm, formas de reescribir este título de forma que atraiga, que cautive, que conecte, que permita llamar la atención, despertar del interés de las personas que me vayan a leer cuando mi artículo aparezca en los resultados de búsqueda de Google. Aparte, eh, toda esta información que les estoy mostrando en pantalla en este momento se puede guardar como una imagen o lo pueden descargar en un formato CSV. ¿Quieren cambiar la ubicación? Deben, en este caso, con esta herramienta, utilizar la versión pro. si no pues con estos resultados puedo conocer muy bien eh, cuáles son las mejores opciones que puedo utilizar entonces eh, cualquier duda pregunta sugerencia que ustedes tengan eh, eh, con, con el uso de estas herramientas quedó a la orden y les leo en los comentarios porque la idea de esto es aprender que les logre aportar algo nuevo, algo que les sea útil, eh, a medida que vayamos haciendo investigaciones de palabras claves para, mejorar, para optimizar nuestro sitio web, para optimizar nuestros contenidos o para crear alguna campaña de publicidad digital. Gracias.